Ya estamos en vivo. Bueno, muy buenos días a todas las personas que se conectan hoy a nuestra capacitación de visor de espectro. Para la Agencia Nacional del Espectro es un gusto poder compartir este tipo de espacios virtuales con ustedes en los cuales podemos compartir los avances que tenemos desde la agencia. Los saludo, yo soy Diana Paola Morales, subdirectora de gestión y planeación técnica del espectro y en el día de hoy vamos a ver específicamente el visor de espectro, el módulo de microondas. Primero que todo, eh, por favor, quien está compartiendo la diapositiva, vamos a la, a la siguiente. Eh, Joana, ¿ya puedes compartir la presentación? Buenos sí. Listo, mientras que se van conectando más personas, dado que son las 8:59 y teníamos la citación a las 9, les voy a hablar de, de lo que vamos a tratar en el día de hoy en nuestra capacitación. Primero vamos a ver unas generalidades del visor de espectro, luego como les indicaba, eh, vamos a ver el módulo de ocupación de espectro, explicar cómo funciona este módulo. Como ustedes conocen, el módulo está funcionando desde el año 2021, nuestro módulo de ocupación y nuestro módulo de microondas. Cada vez son más las personas que se encuentran registradas en nuestra herramienta de visor de espectro, lo cual para la Agencia Nacional es muy importante, dado que esta es una herramienta que la Agencia Nacional y el Ministerio TIC ponen a disposición de todos los usuarios, la ciudadanía en general, para que puedan conocer la ocupación de espectro, los diferentes servicios que ya más adelante vamos a revisar. Posteriormente vamos a ver el módulo de microondas donde se va a realizar un ejercicio frente a cómo se hace uso de este módulo, cuáles son sus funcionalidades y para qué sirve. Y finalmente vamos a revisar el anexo técnico que es el que presentan los diferentes proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones ante el Ministerio de TIC cuando hay un proceso de selección objetiva o cuando se realiza una solicitud de espectro o de modificaciones que cumplen las condiciones para una solicitud directa. Eh, importante aquí resaltar, frente a las generalidades del visor de espectro, como pues ya lo vamos a ver, para el registro solamente se requiere que tengamos un correo electrónico y definamos una clave. Esos son los únicos datos que se requieren para el visor. Pero sí es muy importante hacer este registro para poder ingresar a la herramienta, porque muchas veces en la Agencia Nacional del Espectro hemos recibido consultas de entro a la enlace que compartieron, pero no puedo ingresar a los diferentes módulos. Entonces, primero que todo, resaltar la importancia de realizar el registro. Solamente correo electrónico y una clave que ustedes definen. Por favor, regálame la siguiente diapositiva. Bueno, frente a las generalidades del espectro, a las generalidades del visor de espectro, tenemos en este momento cuatro módulos que son ocupación de espectro, microondas, cubrimiento y radiodifusión sonora. Hace un par de semanas tuvimos una capacitación para el tema de cubrimiento. Vamos a estar citando una nueva capacitación también para revisar este módulo de cubrimiento. Recordemos que este módulo fue lanzado a principios de este año. Por eso también es muy importante que cada uno de ustedes conozcan las funcionalidades de este módulo y pueda saber cómo se maneja, eh, qué información les puede entregar y cómo se hacen los diferentes análisis con el módulo. Frente al módulo de ocupación de espectro y al módulo de microondas, le voy a dar la palabra a nuestra ingeniera del grupo de ingeniería, Joana Cruz, quien es líder de tema de solicitudes en la Agencia Nacional del Espectro y quien en el día de hoy va a definir y va a explicarles todos los temas técnicos de la herramienta. Joana, muchas gracias. Muchas gracias, Diana efectivamente como lo mencionaste hace un momento la herramienta visor de espectro se lanzó hace un año y en este año hemos eh, hemos registrado más de 2056 usuarios y alrededor de 15.000 ejercicios de simulación en el módulo de microondas entonces sabemos que es una herramienta bastante útil para el sector y por lo tanto queremos además de enseñarles lo que ya conocen sobre su funcionamiento, qué novedades tenemos, y eh, mencionar en una forma muy, muy superficial qué es lo que queremos hacer más adelante con la herramienta. Eh, para ingresar al módulo, de, al visor de espectro, se ingresa a espectro-co.ane.gov.co. Es importante mencionar respecto a los resultados que se obtienen en, el, en, el, en las simulaciones que se hacen en el visor de espectro. Principalmente, el, los resultados que se están haciendo acá son un ejercicio de simulación previo a una solicitud. Por lo tanto, el resultado que se obtiene acá no es una asignación. Por otro lado, eh, este resultado de previabilidad sí les da una idea de cómo puede ser el resultado del análisis de viabilidad técnica, pero es importante tener en cuenta que el espectro es dinámico. Entonces, la simulación que se hace un día puede cambiar el resultado al siguiente día porque puede ingresar una nueva solicitud, así como pudo haberse cancelado un enlace que, que se estaba considerando en el universo de enlaces existentes. Listo. Dicho lo anterior, les voy a mostrar ya con el, con el visor de espectro cómo nos conectamos. Permítanme cambiar la pantalla. Listo, este es el enlace del visor de espectro. Como lo mencionaba Diana hace un momento, se realiza un registro con datos muy básicos. El nombre del usuario que corresponde al correo electrónico que, que deseen utilizar. Este mismo correo es el que se utiliza para recuperar la contraseña en caso de que no la recuerden. Ingresan una contraseña, repiten la información. Confirman que no se trata de un robot el que está haciendo este procedimiento y realizan el registro de los usuarios. Eh, en este ejercicio que vamos a hacer, voy a utilizar un usuario público. Sin embargo, los operadores tienen otras características que vamos a mencionar, pero no les puedo mostrar. Porque, pues, los usuarios operadores tienen información privada de sus redes. Entonces, como lo mencionaba al inicio, Diana, el módulo. El visor de espectro está compuesto principalmente por cuatro módulos. El módulo de ocupación de espectro que nos muestra todo lo que está actualmente asignado en Colombia. Además, nos muestra la información de los canales que están siendo reportados por los dispositivos de espacios en blanco, que a pesar de que no corresponden a una asignación como tal, es información sobre el uso de espectro en uso libre, que, eh, la información la tenemos en la ANE y pues se puede, se puede consultar en esta, en esta sección. El módulo de microondas, donde podemos igual ingresar a ver la ocupación de enlaces microondas en Colombia o hacer el cálculo de interferencias. Radiodifusión sonora, donde podemos ver específicamente todas las estaciones de radio que están asignadas. La planeación nacional de eh, radiodifusión sonora el plan técnico y lo que está proyectado. Podemos hacer también ejercicios de simulación y finalmente el módulo que lanzamos recientemente, que es el módulo de cubrimiento, en el que se puede observar la, la ocupación de las estaciones de cubrimiento y hacer ejercicios de simulación. En esta otra sección, que es la sección general, tenemos la información de referencia. Aquí encontramos todos los documentos que se pueden consultar en, en cualquier momento donde ustedes encuentran manuales, videos, los anexos técnicos, toda la información que pueda ser útil para las otras herramientas. Entonces, cualquiera de estos enlaces o documentos que se requieran, se pueden descargar haciendo clic en el o. Listo. Y finalmente, este historial de, de versiones eh, es... Una sección informativa, pero que también tiene importancia en cuanto a que esto que les estoy explicando hoy puede que cambie. No es, pues tratamos de no hacer cambios muy agresivos o bruscos. Pero eh, si encuentran algo diferente en esta sección, pueden encontrar todo lo que se ha incluido en cada uno de los módulos desde su lanzamiento. Listo. Ahora. El módulo de ocupación de espectro. Esto lo vamos a explicar principalmente en seis pasos. Entonces, esperamos a que cargue la información. Eh, son unos segundos. Tengamos en cuenta que se está trayendo toda la información de lo que está asignado actualmente en Colombia en cuanto a enlaces, estaciones y demás. Aquí podemos ver los tipos de uso. Enlaces microondas, estaciones de radiodifusión sonora, estaciones de cubrimiento, estaciones de televisión eh, digital terrestre y finalmente lo que les mencionaba, los dispositivos de espacios en blanco. En, esta, en este segundo paso tendríamos que seleccionar el ámbito geográfico que queremos observar en el mapa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos seleccionar todo Colombia o podemos seleccionar un departamento o si me interesa algún municipio específico, si conozco el nombre lo puedo buscar en esta sección o puedo pues, hacerlo de esta manera, de ir desplegando cada una de las opciones y hacemos clic en filtrar. Entonces, en estos tres primeros pasos nos traemos la información, digamos, depurada para lo que nos interesa. Entonces, vemos cómo se resaltan los ámbitos que yo seleccioné. Colombia, Santander y Pamplonita, creo que fue que seleccione sí. ¿Qué, qué, ¿Qué vemos también? En el mapa se despliega la información agrupada por clústeres. Estos clústeres nos indican cuántas estaciones están en cada uno de los, de los círculos. Entonces, el círculo rojo significa que hay más de 50 estaciones, naranja entre 21 y 50, y así cada uno de los círculos, hasta llegar a la unidad mínima que es una estación. Las estaciones en los enlaces microondas tienen forma de triángulo o de punta de flecha, indicando la dirección en la que se establece un enlace. Si yo hago clic sobre cualquier estación, aparece esta ventana donde salen todos los, todas las características técnicas que fueron autorizadas para esa estación. Y vemos aquí varios botones, entonces podemos ver el enlace, aquí nos dibuja cómo está su conexión y está conectada con este grupito de 49 estaciones. Eh, si hago clic aquí en la mira, puedo ir al otro extremo, pero como pueden ver aquí en la parte de abajo, me, me dice que ahora veo, eh, esa es la estación 43 de 49 que estaba viendo. Entonces, bueno, me devuelvo al extremo en el que estaba. Y una cosa que implementamos ahora, que es nueva y que creo que va a ser de mucho interés para todos, es este perfil del terreno. Entonces, para este enlace específico, podemos ver que tiene línea de vista y pues aquí vemos el elipsoide de la zona de Fresnel para poder tener una idea de qué tanto se está... Por ejemplo, aquí vemos que se, hay, un, hay un obstáculo, pero el porcentaje en el que está... Eh, obstruyendo pues es suficiente para que el enlace funcione toda esta información la podemos ver como pueden como les mencioné hace un momento con un usuario un usuario público eh, si sí, por ejemplo me voy al otro extremo donde teníamos 49 estaciones y empiezo a navegar con estas flechas y quiero ver específicamente este enlace que creo que no sé estaba buscando esta frecuencia y encontré la estación que me interesa. Quiero ver la información en el mapa. En la tabla, perdón, en la tabla que tengo aquí abajo. Hago clic aquí en esta, en esta malla. Y vemos cómo se dirige la, eh, se resalta la información del enlace que seleccioné. Bueno. Entonces, está la información aquí agrupada en esta tabla organizada de manera que ustedes pueden ver por banda, el ancho de banda, polarización o por los diferentes parámetros que tiene un enlace. Pero esta tabla tratamos de hacerla eh, dinámica para que ustedes lo puedan trabajar, para que puedan trabajar la información eh, de forma más ágil y más didáctica. Entonces, por ejemplo, yo puedo organizar la información por bandas. Puedo filtrarlo. Si, pues, si ven aquí hay un icono con forma de filtro eh, con un color más clarito, entonces le hago clic ahí y veo cómo me aparecen todas las bandas de los enlaces. Entonces, si yo quisiera ver, por ejemplo, los enlaces que hay en 8 gigas, filtro la información y lo que estoy viendo, ah, había seleccionado también 26 gigas cuando estaba haciendo el ejercicio. Se filtra la información aquí en la tabla y lo que estoy filtrando acá en la tabla se va actualizando en el mapa. ¿Qué más puedo hacer? Puedo organizar, por ejemplo, yo quisiera ver los enlaces de menor a mayor distancia. Entonces tenemos enlaces de 640 kilómetros máximo en la banda de 8 gigas. O puedo filtrar por rangos de frecuencia. Entonces, no me interesa ver todos los enlaces de 8 GB, sino de pronto los de alguna tabla específica. Entonces, funciona igual. Aquí en la lupa tengo estas opciones para los campos numéricos. Eh, tengo la opción de quiero buscar una frecuencia específica o puedo buscar un rango de frecuencias. Entonces, por ejemplo, 8,412. Aquí vemos todos, todas las estaciones, bueno, todos los enlaces en los que por lo menos una estación está utilizando esta frecuencia. Listo. Eh, si, por ejemplo, ya quiero devolverme, puedo borrar todos los filtros que tengo aplicados. Y ya está. Esta información que está en esta tabla de Excel se puede exportar, en, eh, se puede exportar en un formato de Excel haciendo clic en este icono. Eh, también podemos ver la información en diferentes reportes, son reportes básicos y preestablecidos, en donde podemos, por ejemplo, organizar la información de forma, eh, por departamentos, o si yo quiero ver específicamente estos, eh, eh, la información en el departamento, vemos cada uno de los municipios cuántas estaciones tiene ¿Listo? Esa misma estación, esa misma información la podemos ver por bandas. Entonces, para cada una de las bandas vemos cuál es la ocupación. Entonces, aquí vemos que la banda de 23 GB tiene 3.941 enlaces, mientras que la banda de 8 GB tiene 2.489. Eh, ¿Qué más podemos hacer con esta información? La podemos exportar a una imagen o a un PDF con estos iconos. El, la información la podemos ver en forma de clústeres o de mapa de calor, es solo para la forma como ustedes consideren más conveniente eh, analizar la información, nos podemos devolver simplemente desactivando la opción de mapa de calor y finalmente podemos exportar la información a, un, a una imagen o exportarla a un PDF, los operadores aquí tienen otra opción que es un icono con forma de llave, que les permite ver esta misma información de las tablas de Excel para sus expedientes. Es decir, ven su número de expedientes, su número de red y pueden pues, eh, utilizar estas, estas funcionalidades que ya tenemos implementadas en el visor para, para analizar sus propias redes. Y finalmente, en esta sección, en la parte superior de la derecha, encontramos estas funcionalidades. Eh, aquí pueden consultar el manual de usuario para el módulo de ocupación. Tenemos esta funcionalidad que permite ubicar un marcador en cualquier parte del mapa, seleccionar un radio máximo de 250 kilómetros. Bueno, pongamos 200 km. Eh, 100 kilómetros. Aquí vemos cómo se va actualizando el círculo de lo que me va a traer. Y hacemos clic en filtrar. Entonces, de nuevo, todo lo que estoy actualizando en el mapa se actualiza en la tabla. Y aquí puedo ver alrededor de esa ubicación específica que me interesa por alguna razón, eh, todas las estaciones que hay y sus conectantes. Entonces podemos ver, por ejemplo, este triángulo en esta zona, donde decimos, bueno, ese, esa estación está fuera del círculo, pero es porque, como podemos verlo acá, su conectante se encuentra dentro del círculo de las estaciones que estoy, que estoy incluyendo en la búsqueda. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Eh, podemos hacer un filtro por frecuencia. Funciona de una forma similar. Lo que pasa es que, eh, además de colocar la ubicación del marcador en la en la zona que me interesa, puedo ingresar también las coordenadas específicas y puedo buscar lo que habíamos hecho hace un momento, la frecuencia 8,412. Con un ancho de banda, creo que esa tabla es con anchos de banda de 14 megas. Y hacemos clic en filtrar. Listo. Entonces aquí vemos todos los enlaces cuyas frecuencias son específicamente esta o que los canales de alguna manera se traslapan y por lo tanto estarían haciendo un uso co canal eh, de estas frecuencias también podemos traer la información de este mismo canal y hasta tres adyacentes listo y una funcionalidad que se implementó recientemente que creo que también puede resultar de interés, es que con, haciendo clic en Shift y seleccionando un recuadro, hacemos un zoom mucho más sencillo trayendo la información que nos interesa. Esto sería, ah, bueno, y finalmente, en este botón eh, podemos ver sí. las diferentes capas que están implementadas. Porque de pronto ustedes quieren exportar este mapa, pero está muy oscuro y por los colores prefieren utilizar algún otro o pueden incluir este. Esta capa que incluye esta misma vista. Más las etiquetas de los lugares. Eh, entonces. Pues la invitación es que esa que exploren. El, la herramienta. Y. Eh, si tienen alguna duda o algún aporte, alguna mejora que les parezca que se puede implementar, nos lo pueden decir. Ahora vamos con el, la, el análisis de eh, enlaces microondas. Antes de, de Yo, entrar ver, discúlpame, ya. discúlpame, ¿sí? discúlpame no. antes de que entres a, a esta parte de enlaces microondas. Eh, quería comentarles primero que en el chat acabamos de compartir un enlace para una encuesta, dado que para la Agencia Nacional del Espectro es muy importante conocer la realimentación que ustedes tengan frente a estos eventos. Y segundo, los invitamos también a hacer las preguntas que ustedes requieran a través de nuestro chat para que al final de la capacitación, Joana pueda atender las preguntas. Es importante que las vayan enviando a medida que van surgiendo las dudas durante la capacitación. Gracias, joana Gracias, Bueno, sobre el los cálculos de interferencias en el módulo de microondas, permítanme, vuelvo a compartir mi eh, la presentación. Listo. Entonces, lo que acabamos de ver en el módulo de ocupación, ingresamos el tipo de servicio, el tipo de uso que se, que se quiere observar en el mapa. El ámbito geográfico. Hacemos clic en el botón filtrar. Ese paso es, es importante porque a veces se olvida. Eh, luego, vemos las herramientas que se pueden encontrar. Entonces, al hacer clic sobre cualquier estación, la información de la estación específica. Eh, los botones que tenemos en la parte de izquierda de la, de la tabla entre el que, los que se encuentra el de la llave con la información privada y eh, las cuatro funcionalidades que les mencionaba donde está el manual el buscador por distancia buscador por frecuencia y las diferentes capas del mapa listo el módulo de microondas eh, lo que ustedes deben hacer es básicamente descargar un formato, diligenciarlo, cargar el formato, ¿sí? Con los botones que tenemos acá. ¿Qué es lo que hace el visor? El visor va a verificar que la información que está diligenciada sea correcta. Por ejemplo, que las coordenadas se encuentren, sean valores numéricos dentro de ciento, ciertos rangos, porque ustedes saben que los minutos, por ejemplo, son valores enteros entre 0 y 59. Eh, igualmente con los segundos, hace un control también porque pues tenemos la información de todos los enlaces que están que han sido históricamente cargados en la base de datos y sabemos que hay valores típicos. Entonces, si la información no está diligenciada correctamente, les va a generar un error. En caso de que se genere un error, no se puede hacer la simulación. O sea, un error básicamente es algo que no permite hacer un análisis técnico. Las advertencias, en cambio, es información que también les invitamos a que la revisen porque puede ser puede indicarles que hay un error en el en la información que están colocando. Entonces, por ejemplo, colocaron la potencia en realidad en DBs, en dBm's y la querían eh, y se debe ingresar en vatios. Entonces esos rangos son bastante diferentes y eh, pueden detectar ese error de diligenciamiento desde esta etapa les va a simular sí pero eh, de nuevo es importante llenar toda la información y eh, bueno más adelante les les comento acerca de la información administrativa luego con, después de hacer esa, esa, esas validaciones de la información ingresada vamos a revisar cómo se comportan estos enlaces que están proponiendo con respecto a todo el universo de lo que está asignado. Entonces, aquí vemos tres engranajes. Uno azul, que era un enlace que ya eh, existía alegremente en Colombia, y dos enlaces propuestos. El verde puede funcionar con el enlace azul. Sin embargo, el, el, el naranja no, porque lo interfiere y es interferido. O sea, ambos no pueden girar al mismo tiempo. Esa es como una analogía. ¿Cómo se hace para definir si interfiere o es interferido? Consideramos, a partir de la ubicación de cada una de las estaciones que, que están ingresando, la, una distancia de enlaces que se van a tener en cuenta. Tenemos en cuenta el IRF, el... el la... Diferencia entre la portadora y el, el ruido y las, in, las interferencias que se están generando. El rechazo de polaridad cruzada y otro tipo de información. Después de analizar todo esto, podemos determinar si el enlace interfiere o es interferido, pero hay otra cosa que tenemos en cuenta. Si están analizando una modificación de un enlace de una red, pues el... Eh, la herramienta ya sabe cómo está actualmente asignado ese enlace y no necesariamente lo va a, lo va a analizar. ¿Cómo así? Entonces yo tengo un enlace que, eh, que ya tengo asignado, del que ya tengo una autorización. Y únicamente le estoy actualizando la dirección. Entonces ya ese enlace se había, se había analizado previamente. Entonces para optimizar el cálculo, no eh, determinamos que no requiere el análisis completo y su resultado va a ser desconocido. En caso de que sí requiera el análisis. Entonces, miramos cómo se comporta con respecto a la asignación, si interfiere o si es interferido. Si alguna de estas dos preguntas es que sí, si interfiere o si es interferido, el resultado que les va a salir es que el enlace es inviable. Si ni interfiere o es interferido, el resultado de previabilidad del enlace es viable. Listo. Ahora, ¿qué pasa? En los expedientes se pueden agrupar diferentes enlaces en una misma red. ¿Qué hacemos acá en la Agencia Nacional del Espectro? Ese grupito de enlaces tienen que ser todos viables para que la red sea viable. ¿Por qué? dentro del análisis que hacemos acá, nosotros no podemos determinar, bueno, si el enlace 1, 3 y 4 era viable, le vamos a decir únicamente que el 3 no es viable, porque finalmente, pues ustedes no van a poder configurar estos enlaces de esta manera en sus equipos, por ejemplo, o tal vez sí, o sea, eso en realidad lo, esa decisión no la podemos tomar desde acá. Entonces, por esta razón, el resultado se analiza que tiene que ser, todos los enlaces de una red tienen que ser viables para que la red sea viable. Si por lo menos un enlace de la red no es viable, el resultado de la red es parcialmente viable. Y si ningún enlace de la red es viable, entonces la red es inviable. inviable perdón. Eh, además de lo que les acabo de mencionar, la herramienta hace otros cálculos. Entonces, calcula la distancia del enlace que, que están proponiendo y ¿para qué hacemos ese cálculo? Resulta que en el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias hay unas distancias mínimas sugeridas para los enlaces. ¿Por qué? Porque se hace un uso más eficiente del espectro. ¿Ustedes pueden proponer un enlace más corto que esa distancia? Sí. Lo que pasa es que eso les puede implicar un pago de contraprestación mayor. Pero finalmente aquí lo que hacemos es mostrarle eh, al, al usuario si cumple o no cumple cada uno de esos enlaces para que antes de presentar la solicitud ya sepa eh, o pueda calcular el cobro, la línea de vista. Entonces, como nosotros estamos utilizando la, in la información de la elevación del terreno, eh, podemos saber si el enlace tiene línea de vista o no desde que lo están... Eh, simulando entonces como les decía esa información puede resultar de interés para ustedes no les va a afectar el análisis de la viabilidad técnica porque finalmente lo que presente lo que llega aquí a la ANE se analiza con los parámetros que ustedes envían eh, aquí pueden verificar el, el perfil de elevación como se los había mostrado funciona en el módulo de ocupación y también lo pueden ver más adelante, les voy a mostrar. Se puede utilizar esta misma funcionalidad en el módulo de microondas. Calcula la degradación del umbral, es decir, todos los enlaces que están alrededor de, eh, de mi enlace, cómo afectan mi enlace. Y hace el cálculo a nivel global, o sea, todos esos enlaces versus mi enlace en el punto A y en el punto B. Además, pues les... Complementa la información sobre cuál banda y cuál tabla del SENA están utilizando. Y finalmente, para poder interpretar el resultado que les está generando el visor de espectro, se construyó un ID. Este ID se hizo eh, concatenando el código de expediente, el número de red que se está diligenciando, la cantidad de enlaces. Lo que les decía, podemos tener una red con cuatro enlaces y para cada uno les va a decir, ese es el 4, 1. 4.2, 4.3 y 4.4, para poder identificar cuál fue el enlace que fue viable y cuál no. Listo. Sobre el anexo técnico. El anexo técnico eh, contiene toda la información de los parámetros que se requieren analizar. En este caso, para la previabilidad, pero también es el mismo que se utiliza para los procesos de selección objetiva. En dónde pueden descargar este anex el anexo técnico en la página del Mintic, gestión-espectro.mintic.gov.com, sg, numeral. Hacen clic en el botón descarga de formatos para el PSO y seleccionan alguna de estas tres opciones. El anexo 1 que corresponde a las redes nuevas. Es decir, eh, yo no tengo todavía ninguna. Ningún enlace ni ninguna red, mi expediente va a ser completamente nuevo, entonces tengo que diligenciar sí o sí redes nuevas. O yo ya tengo cinco redes y quiero agregar tres. Entonces, esa información la vamos a diligenciar en este formato del anexo 1. El anexo 2 es para modificación de redes. ¿Cómo se modifica una red? Tenía cuatro enlaces, voy a crear cuatro enlaces nuevos. O tenía cuatro enlaces y voy a quitar dos. ¿Sí? Voy a modificar alguno de los parámetros de mi enlace. Entonces, resulta que la ganancia no era de 40, sino de 44 dB. Entonces, se utiliza en estos casos el formato de modificación de, de redes necronas. Y finalmente, si, todo lo que, si yo quiero cancelar los cuatro enlaces de los cuatro que ya tengo asignados, estoy cancelando toda la red. Entonces, para no diligenciar todos los parámetros de la red que quiero cancelar, simplemente selecciono en el anexo 3, ingreso, el código del expediente y el número de red que quiero cancelar. Sencillo. Los tres, bueno, los dos primeros están compuestos por tres pestañas. El instructivo, donde tiene la indicación general para todo, el, para cada uno de los parámetros. En un momento se los muestro la información administrativa, esta información, a pesar de que dice que es eh, aparentemente como un formulario que no, no implica, o sea, usted ¿se puede hacer el análisis sin la información administrativa? Sí, pero ¿qué pasa? Si sí, en la ANE, cuando se radica una solicitud, encontramos que esta información eh, requiere alguna aclaración por alguna razón. Eh, en la información que se diligencia en esta pestaña es el contacto que vamos a utilizar para enviar el correo de la aclaración y para contactarlos telefónicamente en caso de que se requiera. Finalmente, el anexo que es el que contiene todos los parámetros. Listo. Entonces volvemos de nuevo acá. Listo, entonces, uh, abrí el, el archivo de modificaciones. Como les decía, tenemos tres, eh, tres formatos de solicitudes nuevas, modificaciones y cancelaciones de redes. En el instructivo están las definiciones de cada uno de los conceptos básicos que se utilizan en el, en el formato, eh, las herramientas, que se pueden utilizar para diligenciar los formatos dentro de los que se encuentra el SENA, que contiene la atribución de, de Colombia, la atribución de frecuencias en Colombia, y es básicamente lo que ustedes deben consultar para revisar el par de frecuencias que se deben utilizar en un, en un enlace. Además, ahí pueden consultar las distancias mínimas eh, recomendadas por el SENA, o sea, por la ANE. El documento del CENAP lo pueden descargar en un PDF, ahí está el enlace, y pues el visor de espectro. Encuentran la información general, que es lo que les expliqué, que es el formato de redes nuevas, modificación de redes, cancelación de redes. Y para el resto de eh, pestañas o parámetros, están si eh, las consideraciones que se deben tener en el momento de la, del diligenciamiento. ¿Y qué es lo que hacemos aquí con esta información en la ANE? ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa si la red la agrupan, la, los enlaces los agrupan de una manera u otra? ¿Cómo se hace el análisis? Lo que les explicaba, toda la red tiene que ser viable para que el resultado sea viable. Todo eso está en este instructivo. Finalmente, aquí en el anexo se colocan la información de cada uno de los parámetros del, del enlace. En este caso, pues ya tengo cinco redes prediligenciadas. La red 1 tiene dos enlaces con unas coordenadas que, que se encuentran en los cerros. Y eh, qué diferencia tenemos con los PSOs anteriores. Anteriormente se pedían hasta cuatro alternativas. Aquí pueden ver que en este caso únicamente se está solicitando una alternativa. Bueno, entonces el, tenemos el primer la primera red que consta de dos enlaces, la segunda red que consta de cuatro enlaces, la red 3, 4, y las, a la red 5 también consta de dos enlaces. Para que podamos ver los diferentes resultados que nos puede arrojar la, la, la herramienta, el, el anexo de modificaciones tiene la estructura muy similar al de redes nuevas la diferencia es que aquí les va a pedir cuál es el código de trámite es decir si el enlace se va a agregar se va a modificar o se va a cancelar en caso de que se vaya a modificar o cancelar se debe incluir el distintivo de llamada en la información del distintivo la encuentran en sus expedientes y es para saber exactamente cuál es el enlace que se va a ver impactado por estos cambios en la en la base de datos. Listo, entonces. Así vamos a hacer el cálculo de interferencias. Como les decía, se diligenció la información del, del formato. Lo podemos seleccionar con esta opción de búsqueda o lo podemos arrastrar. Como les parezca más fácil de trabajar. Y luego hacemos clic en la torrecita con las antenas para simular. Listo, entonces recordamos el, el visor validó la información, en este caso no me mostró ninguna advertencia ni ningún error. En caso de que eso ocurriera, todo el listado de errores se puede descargar en un formato de Excel. Listo, aquí vemos que, por ejemplo, la red 1, decíamos que la red 1 tiene dos enlaces. Y el resultado de interferencia de cada uno de estos enlaces es que ni interfiere ni es interferido. Por lo tanto, el resultado de previabilidad de red es viable. En el caso de la red 2, vemos que tiene cuatro enlaces, de los cuales los dos primeros, el primero interfiere y es interferido. El segundo enlace únicamente interfiere, pero no es interferido. Eh, por lo tanto como dos de los cuatro enlaces que propusieron no son viables, el resultado de la previabilidad de red es parcial. Y finalmente, estos últimos enlaces, los, la red 3, 4 y 5, son viables. Pero quiero que vean esto. ¿Tiene línea de vista o no? Los primeros, las primeras redes sí tenían línea de vista los enlaces, pero estos últimos no. Entonces, a pesar de que el resultado de la previabilidad de red fue viable, es importante que se revisen los demás cálculos que se están haciendo por parte de la herramienta para que ustedes puedan determinar qué deben eh, verificar. Listo. Eh, calcula el, el umbral de degradación, el, construye la ID del enlace sí. y el resto de la información es lo que ya se había diligenciado en el formato. Ah, bueno, aquí pueden ver que, por ejemplo, con, la, el número de red, sale en negativo es como una forma para identificar las redes nuevas con respecto a las que ya existían y en este caso es un expediente nuevo si el expediente ya tuviera tres redes entonces esta nueva red se identificaría con un número positivo bueno si fuera una modificación de de expediente listo eh, al final calcula la tabla del CENAF y la banda que se está utilizando entonces tenemos los, los dos primeros enlaces que tienen están trabajando en la banda de 8 GB, la tabla 56 y estos cuatro enlaces de los cuales las dos primeras los dos primeros canales nos dieron no viables eh, están utilizando la tabla 63 listo ¿Qué más podemos ver si hacemos clic en el icono de, del mundo de globito, eh, vamos a una interfaz que es similar a la del visor de ocupación, pero esta interfaz únicamente me está trayendo la información de las redes que estoy analizando. Entonces, si me acerco acá, como les dije hace un momento, haciendo shift y acercándome, puedo ver los enlaces. Con estas convenciones, verde para los enlaces viables, amarillo para, los parcialmente, para las redes parcialmente viables y rojo para las redes inviables. Entonces, en este caso, vemos que esta red es viable y podemos calcular su perfil de elevación. Listo. Ahora vamos a buscar acá. Podemos filtrar acá. Eh, quiero ver lo que tuvo resultado parcial y quiero que me lo muestre en el mapa, haciendo clic en el icono de mira. Entonces, ¿qué hace este icono? Me despliega la información técnica y me muestra eh, la ubicación. Entonces, aquí podemos ver o verificar el, la línea de vista. Ah, bueno, este era un, uno de los casos en los que sí era el resultado era parcialmente viable. No tiene línea de vista, pero entonces tenemos que verificar es, eh, cuál, es cuál es el enlace y pues empezar a mirar si podemos jugar con la altura de las antenas, con las potencias eh, o podemos cambiarnos de, de frecuencia. Y de con esto les adelanto que hay una funcionalidad que vamos a implementar próximamente esperamos que sea más pronto que tarde para poder ver la información o sea no solo obtener este resultado de viabilidad sino además incluir la disponibilidad de los otros canales de la misma tabla que ya sabemos que ustedes eh, están interesados para trabajarla entonces decíamos tenemos estos enlaces con, eh, con resultado viable pero sin línea de vista entonces vamos a verlos y vemos como efectivamente el enlace está totalmente obstruido entonces básicamente esto es todo con respecto al, al visor de microondas El resultado de previabilidad que arrojó el visor se puede exportar en un archivo de Excel porque nosotros sabemos que en los ejercicios utilizamos dos, tres, cuatro enlaces, pero finalmente las solicitudes que ustedes eh, analizan contienen muchísimos enlaces. Ustedes podrían aquí analizar todo su expediente. ¿Qué es lo que deben tener en cuenta? Si ustedes ingresan con un usuario público, se analiza con, incluso con respecto a lo que ustedes tienen asignado. Porque, pues, no va a identificar que eh, es una persona de un operador específico quien está haciendo la simulación. Pero hay usuarios que sí tienen el rol de eh, operador. Ese usuario se puede utilizar ingresando desde SAGE. Eh, hay un, icono que, un módulo que se llama visor de espectro, los trae a esta vista y les permite eh, hacer el, lo, estos análisis, pero con la vista de operador. Entonces, como les decía, las diferencias es que les permite ver su información privada y, además, el resultado de la previabilidad de estos enlaces se hace sin considerar una autointerferencia entre sus redes. Entonces, sí, ustedes podrían analizar toda su red con respecto a todo lo asignado. Listo. ¿Hay alguna pregunta de pronto en el, en el chat? Sí, yo. Ya. ya te leo la pregunta. Bueno, nos pregunta. Bueno, no era una pregunta frente a porque seguíamos viendo la presentación, pero. pero nuestra otra pregunta. En la, si en la simulación aparecen inviables las frecuencias, pero en campo no se evidencia ocupada ninguna frecuencia, ¿cómo se procede ante la ANE? Bueno, eh, la los permisos de asignación de espectro, eh, pues todo un trámite desde que se solicita hasta que se autoriza. Después de que ya alguien tiene una frecuencia autorizada, eh, puede hacer el despliegue o no. O puede que de pronto en el momento que se haga una medición en campo, es importante saber que cuando se hace una medición de, en campo es básicamente la foto de lo que está ocurriendo en ese momento. Entonces, por ejemplo, hay operadores que le hacen mantenimiento a sus, a sus estaciones, están haciendo alguna migración, eh, acaban de cancelar la, el enlace y todavía no ha salido el permiso. O ese es un enlace que te, utilizan como backup. Entonces, eh, no sé, tienen la conexión permanente por fibra, se cayó la fibra, utilizan el enlace microondas, puede ser, ¿sí? Hay muchas opciones por las cuales lo que uno ve en campo no corresponde con la asignación, sin embargo, lo que está asignado, es decir, lo que está autorizado, se tiene que proteger sí o sí contra interferencias y es por eso que la, la, finalmente quien tiene la verdad de cómo se pueden comportar los nuevos enlaces, es el análisis versus la, la asignación. Ok, mil gracias, Joana. Tenemos otra pregunta en el chat. ¿El módulo de simulación de interferencias está disponible para fines académicos? Bueno, como les mencionaba, la ventaja de este, del visor de espectro es que Cualquier persona, cualquier ciudadano puede registrar su usuario y puede hacer estos ejercicios. Eh, más adelante vamos a hacer, vamos a implementar otras formas de hacer estos ejercicios de una forma más amigable, porque principalmente nos enfocamos en la, como en la, en el cimiento, en la base, que era agilizar los procesos de asignación de solicitudes. Pero eh, vamos a implementar un formulario más amigable para que se ingrese la información de un enlace específico, eh, puedan empezar a ver el enlace desde antes de simularlo. Cuando completen la información se simula. Incluso esto que ya diligenciaron para este enlace solito se puede exportar, se va a poder exportar al anexo técnico con la estructura que está eh, en la página del MINTIC. Entonces... Para fines, para fines académicos o para fines, no sé, eh, por curiosidad, quiero empezar a, a hacer, no sé, a revisar cómo está el espectro o a hacer un ejercicio de interferencia. Lo puedo hacer, sí, con el registro y el uso de un perfil público. Ok, mil gracias, Joana. Tenemos otra pregunta eh, en este momento y es, las simulaciones del visor de espectro ¿Tienen en cuenta la capa de clóter y de building? Eh, bueno, ahí cuando se hace un análisis de interferencias para proteger la asignación, no se tiene la, en cuenta eh, la capa de clóter ni la de building porque se tiene en cuenta el peor escenario. Entonces, si nosotros, por ejemplo, utilizáramos la capa de vegetación, sabemos que Colombia pues, está cubierto en su mayoría por, por árboles, pero cortan estos árboles y no actualizamos la capa a tiempo entonces eh, ahora una interferencia que no vimos si sí va si sí va a estar entonces es importante que, que no se tenga en cuenta ni la capa de building ni la capa de de clutter para el análisis de interferencia para un análisis ya de eh, el diseño de un enlace sí es importante tenerlo en cuenta claramente porque yo sí debo saber si sí, a pesar de la vegetación y a pesar de los edificios, el enlace va a funcionar, pero pues no aplica para este, para este caso. Ok, ya, mil gracias. Si mi enlace es no viable, ¿cómo puedo saber si hay otras frecuencias libres cercas, cerca a las que presenté? Listo. En este momento, eh, con lo que tenemos implementado en el visor, Podríamos revisar con la capa en el módulo de ocupación, eh, ubicar un marcador, ver qué es lo que tenemos asignado alrededor y empezar a revisar cuáles son las, los canales que quedan, eh, que podrían hacerse en el ejercicio de simulación, simularlos y revisarlos. También podría revisar la tabla del Senaf específica y empezar a revisar canal por canal. Voy a, a proyectarla aquí en la, en la pantalla. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio estaba mirando el canal 1, 2, 3 y 4, me salió que el 3 y el 4 no son viables, entonces podría empezar a mirar si el 5, 6, 7 y 8, si son viables, ¿sí? Eh, y este ejercicio, en el momento se puede hacer manual, Ahí en, en la, en front office, cuando ya se va a radicar la solicitud, ya está implementada, o sea, en SAGE. Eh, ya está implementada una funcionalidad que permite identificar estos otros canales que están disponibles en la misma tabla. Lo hace haciendo los cálculos que tenemos en el visor. Y ese resultado más adelante, si queremos incorporarlo en el, en el, en el visor, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener, además del resultado de interferencia que vimos, una pestaña adicional, donde para los casos en, de los enlaces no viables, les vamos a decir, eh, no sé, el enlace 2.1 de la red 1 eh, fue no viable, pero tiene estos otros canales opcionales. Ok, mil gracias, Joa. Eh, con este tema es importante siempre estar atento a las capacitaciones que citamos desde la Agencia del Espectro, como, porque como decía yo, se van a implementar funcionalidades adicionales y estas funcionalidades también de dónde surgen, de las preguntas que ustedes nos hacen en las capacitaciones, de las consultas que nos hacen a través de las diferentes líneas de atención que tiene la Agencia Nacional del Espectro. Recordemos que esta herramienta es para uso de todos los proveedores de la ciudadanía en general y por eso es la importancia que todos todos la construyamos bueno tenemos eh, bien para complementar lo, lo que estaba diciendo anteriormente también quiero anticiparles que en la parte del cálculo de el análisis de interferencia cuando se hace, hace clic en el icono del mundo más adelante vamos a implementar que no solo vean el resultado de sus redes sino que puedan por lo menos ver e identificar visualmente cuál es ese enlace que los está interfiriendo o que es interferido por, por los enlaces propuestos. Okay, muchas gracias. Uh -huh. Los invitamos a que continúen haciendo sus preguntas en el chat, ya que para nosotros también es muy importante poder atender las dudas que tengan. Bueno, Joana, vamos con la siguiente pregunta. Al realizar la previabilidad de mis enlaces con el visor, puedo dar por hecho que al presentarme en un proceso de selección objetiva, voy a obtener la viabilidad de mi requerimiento? Bueno, como mencionaba al inicio, el espectro es dinámico. Entonces, algo que pude ver viable en ese momento, ya en el momento en el que se hace el análisis puede, en el análisis técnico de viabilidad, puede que ya no sea viable. Eh, lo más probable, debo decirlo así por, por los resultados que hemos tenido, es que si un ejercicio de simulación en el visor dio viable, en el análisis técnico de viabilidad va a, es casi que en 99 99.99% seguro que es viable. Pero si el resultado del visor fue no viable, 100% seguro no va a ser viable en el, en el análisis técnico. Porque, o sea, en realidad es una lotería muy grande, con muy baja probabilidad, que precisamente ese enlace que estaban interfiriendo o que era interferido, eh, lo modificaron para que ya no se interfiera o lo cancelaron. Entonces, esa probabilidad es demasiado baja. Ok. Muchísimas uh -huh. gracias, Joana. Bueno, eh, tenemos acá una pregunta y es, ¿nos puedes decir a manera de conclusión los pasos para viabilizar un enlace? Antes de la respuesta, Joa, los invito a que diligencien la encuesta. El enlace se encuentra en el chat. Vuelvo y les insisto, para nosotros es muy importante conocer la percepción que tienen los diferentes agentes y todas pues, las personas interesadas en los eventos que adelanta la AN. Eh, bueno, uh -huh. el proceso de una solicitud. El, actualmente el análisis de, o sea, la simulación con el visor es opcional, no obstante... Cuando se presenta una solicitud ante el MinTIC, es decir, ingresan al sistema de gestión de espectro con su usuario y su contraseña, presentan la solicitud y cargan el anexo técnico, se hace un análisis técnico de viabilidad con los mismos parámetros que tenemos configurados en el visor. Eh, lo, la información que presenta errores no se puede cargar la que presenta advertencias, como les dije anteriormente. se recomienda muchísimo que se complemente o que se revise, pero se va a poder cargar. Eh, todos los documentos que se cargan en esa solicitud tienen dos tipos de análisis. El análisis administrativo, que es el que realiza el ministerio, eh, y el análisis de viabilidad técnica, que es el que realizamos aquí en la ANE. Eh, cuando ya tenemos un resultado de viabilidad, sí, toda la red, pues por lo menos una de las redes es viable. Se genera un cuadro de características técnicas de red y se entrega el resultado al MinTIC. Si ninguna de las redes fue viable, pues no hay cuadro de características, pero igual hay una respuesta al MinTIC. El MinTIC, con el resultado de, de la viabilidad administrativa y técnica, genera una resolución cuyo anexo es el cuadro y eh, se notifica al operador para que apruebe la, la información, la resolución. Cuando ya se notifica el operador, eh, se, complementa, se, se completa el proceso de asignación de espectro. Perdón, mil gracias, Joan. Bueno, nos acaba de llegar otra, otra pregunta, pues está relacionada más con los tiempos, que es un tema de ministerio, pero pues des, igualmente podemos realizar una aclaración, nos indican... ¿Qué tiempo de respuesta se debe tener en cuenta para asignación de frecuencias? Entonces, yo, para que acá aclaremos eh, los procesos de selección objetiva y las resoluciones que publica el ministerio para definir estos tiempos, por favor. Vale. Eh, como eh, la función de la asignación de espectro es, está a cargo del ministerio, es el quien define cuándo se hacen estos procesos de selección objetiva. El proceso de selección objetiva se, eh, se convoca. Mediante una resolución en la que es, tiene varios procesos, manifestación de interés, la presentación de solicitudes y finalmente la, la emisión de resoluciones. Los tiempos en los que, eh, que transcurren desde que se radica la, la solicitud y hasta que se les emite la resolución están establecidos en el cronograma la, de la resolución. Eh, ¿Qué pasa? Puede que ese tiempo sea menor, pero es el tiempo máximo en el que se les va a atender su solicitud de, de espectro. Eh, sino que no recuerdo justamente cuál es el número de la resolución de este año. Sí, ya estamos buscando el enlace, ya lo compartimos por el, por el chat, la resolución. En todo caso, en la página de MinTIC, en el sitio de procesos de selección objetiva, ahí encuentran las resoluciones que anualmente, como decía Joana, publica el ministerio en la cual se definen los diferentes ciclos de procesos de selección objetiva que se realizan durante el año. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas, los invitamos nuevamente a que diligencien eh, la encuesta que compartimos a través del chat. Agradecemos mucho la participación de todos los asistentes en este evento organizado por la ANE. Los invitamos también a estar atentos de nuestra página web porque ahí publicamos los eventos, las próximas capacitaciones que se van a realizar frente al tema de visor de espectro, eh, dado que para la Agencia Nacional del Espectro es muy importante el uso de esta herramienta porque es una herramienta a la cual tienen acceso todos los ciudadanos de forma totalmente gratuita. Como ustedes vean en la capacitación, es una herramienta eh, que es fácil de utilizar, que no requiere conocimientos extremos en ingeniería, entonces eso permite que sea fácil de utilizar esta herramienta. Entonces los invitamos a que puedan consultar en la página para estar atentos a nuestras próximas capacitaciones, igual también desde la Agencia Nacional del Espectro les remitimos los correos para que puedan conocer la fecha, hora exacta y los enlaces para las capacitaciones. Voy a darle la palabra a Joana que ya nos está compartiendo la página del sitio web donde se publica por parte del Ministerio la información para los procesos de selección objetiva listo entonces eh, el enlace ya se los compartimos en un momento en el chat eh, aquí está la información general de todo el, del proceso de selección objetiva la última resolución que se expidió que fue eh, la del 2012 y sobre los procesos vigentes está la resolución 251 de enero de 2022 en esta resolución es donde encuentran eh, como les mencionaba, el cronograma con el cual se eh, establecen las fechas para los análisis para la presentación de solicitudes, esas es son las fechas que creo que son más importantes para que tengan en cuenta. Eh, se hacen varios ciclos durante el año, entonces tenemos actualmente, estamos en el proceso, en el corte 3, sí, sí estamos en el corte 3 de, de microondas, eh, pero mientras nosotros estamos haciendo este análisis, ustedes pueden continuar haciendo la solicitud de espectro y sería ya, ya ingresaría para el corte 4. Eh, ¿Qué más les cuento? Ah, también quería eh, contarles que la, la página de la ANE actualizó. Y esperen un segundo. Hay una sección especial en la que no solo encuentran eh, directamente el visor, sino otras características. Bueno, yo creo que ya podríamos cerrar con la promoción de la, de la, actualiz la actualización de la página de la ANE, donde encuentran información complementaria para las diferentes herramientas de, de consulta. No arriba en la parte más de arriba está visor de espectro, yo creo que no la sé, no más abajo. Más abajo estudios, Ay, no. Debajo del cuadro no, no, ahí, está la, no. es, ahí está la sección de visor. Gracias. Gracias. Sí. También los invitamos a que consulten nuestro canal de YouTube, ya que todas estas capacitaciones que se realizan, no solamente de los temas de visor de espectro, sino otras actividades que realiza la Agencia Nacional del Espectro, ahí pueden consultar nuestros videos para que los puedan, eh, para que puedan acceder en el momento que ustedes requieran. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia. Eh, les recuerdo nuevamente diligenciar la encuesta y nos vemos en una próxima capacitación. Mil gracias, Joana. Muchísimas gracias por tu presentación. Gracias, Diana. Hasta luego. Feliz tarde.